Buenas a todos y a todas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy Playable Characters First Person Versión. Y bueno, el día de hoy vamos a jugar con los personajes de Final Fantasy. Ojo, está dos esqueleto, amigo. En... Bueno, vamos a empezar por Alfredo a ver qué tal me va el juego. No creo que pida muchos recursos. Ey, Bonnie chica, se mueven. Sistema online. Nombre del sistema Freddy Fazbear. Objetivo, matar al intruso. Mm -hmm. O oh, claro, es que los animatrónicos creen que el guardia es un intruso, por eso lo quieren matar, ¿sabes? A... Bueno, gente, no sé lo que ha pasado. Se ha cerrado el juego de repente. Y bueno, esta vez vamos a elegir al Bonnie. ¿Por qué no? ¿Por qué no íbamos a elegir al Bonnie? Bonnie, ¿por qué también tienes estos efectos de vista? No te entiendo, Bonnie. Eo, también más chica, amigo. No puedo correr, no puedo correr. Ni con control, ni con shift, ni con nada. No puedo correr. <tose> Hola, bro. En vamos a ir a Character Select y vamos a elegir a Chica ahora. En lugar, de a... en lugar de a Bonnie vamos a elegir a Chica. Ya sabemos que Bonnie se mueve conmigo. Imagino que Bonnie y Chica se moverán conmigo si soy Alfredo. Bueno, lo he vuelto a capturar A este wey Bueno, ya, ya fui Alfredo De todos modos Así que si, si vosotros Visteis la grabación Que y te se movían con Alfredo pues me lo dicen acá abajo en los comentarios sistema online nombre del sistema, error objetivo, error eh, número de serie fast enter Dos, uno, no sé qué, no sé cuánto. Me da pereza leer el texto. <risa> Hombre, pues... Aquí sí que no me ha costado mucho eh, alcanzar al guardia, lo que sería. Ahora sí, vamos a coger a Foxy. Y de primera cuando ganemos con Foxy creo que lo que vamos a hacer es apuntarnos para ver si podemos jugar en modo free roam. creo que Foxy tenía que salir poco a poco de su cueva ¡Tras ¿Cómo corre? No, me ha cerrado en toda la cara va a ser que Alfredo no se mueve el frío solo se mueve cuando lo controlas tú. No, me cerró mi cara. Oye, si voy por el otro lado... No, igual, igual me cierra, amigo, igual me cierra. nada, creo que Foxy no puede ganar What? Ey! Bonnie o chica mataron al guardia, ya, ya, ya Ahora vamos con el modo free roam creo que aquí soy el guardia, soy el Ayuda, por favor. No, no puedo cerrar la puerta. No puedo cerrar la puerta y cómo me defiendo. ¿Cómo me defiendo de Freddy, Bonnie, Chick y Foxy? ¿Será acaso que no me ataca? ¿Me están moviendo. Ay no. Oye, pues aquí podemos ver un poco cómo son los animatrónicos. Peta. Aquí si sí vamos un poco más. ¡Eo! ¡Nos podemos echar! Y bueno, gente, creo que este ha sido el vídeo de hoy. Creo que nada más tengo que decirles. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Si os ha gustado, podéis dar vuestro like, suscribiros, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Adiós! Ya ha activado el grabador. Ahora sí, ahora sí. ¡Adiós!